Bebes Victoria te presenta la Maxicosity Titan Pro y e Size. Estamos en Phoenix y estamos viendo a dos niños con sus padres que quieren proteger lo que más quieren. Es una silla de auto que vale desde los 15 meses hasta los 12 años. Se puede utilizar desde los 76 centímetros hasta los 150. Es una silla de coche que tiene una capacidad de carga de 76 kilogramos y se fija al vehículo con Isofix y Top Tether desde el nacimiento hasta los 105 centímetros. Luego, desde 100, 105 centímetros hasta 150 se instalaría con Isofix y el arnés de tres puntos del propio vehículo. Todo esto siempre en sentido de la marcha. Tiene un sistema Climaflow que hace que sea muy cómoda y fresquita, que regule la temperatura y protección para impactos laterales GC2. Se adapta al crecimiento de tu hijo y tiene un acolchado muy confortable, tiene 4 posiciones de declinación y hasta 15 posiciones de reposacabezas. Sistema de arnés con imanes para que sea más fácil sentar a tu pequeño.